Esto sigue siendo una caja de Pandora. Es una, eh, una caja de sorpresas. Ahora viendo la posición que está tomando Maduro con respecto a supuestamente un nuevo grupo que salió por ahí. Para así tapar a otros. Como, el, como es el caso de la Fari y el LN, Entonces resulta como tan peligroso vivir en un país que tiene un régimen como el de Venezuela. Donde ya los ganaderos o la población en sí, independientemente comulguen o no comulguen con el gobierno, ya son conejillos de indias para mostrar como prueba de que se están haciendo las cosas bien. ¿El por qué digo eso? Porque hay una serie de preocupaciones por parte de la asociación de ganaderos en Venezuela, que viven obviamente en su tierra, tienen su negocio bien, o sea, toda la vida han hecho eso, pero que ahora, como por arte de magia, eh, resultó Maduro formando un grupo porque ese grupo lo está formando Maduro formando un grupo donde sencillamente está buscando culpables para evadir los otros porque si él está hablando de que narcotraficantes colombianos y, y bandidos colombianos enviados por el gobierno colombiano quieren invadir Venezuela ¿qué dice de la FARC y el ELN que llevan más de 15 años viviendo en Venezuela? Si es que es algo que no se le le trata uno de buscar lógica una cosa con la otra pero no se encuentra Este sigue siendo como un programa de humor sarcástico para los venezolanos óigase bien, los Tancol, el ahora invento de Maduro para ocultar la presencia de la FARC y el ELN en territorio venezolano según Mauro, los Tancol son terroristas armados narcotraficantes colombianos que han venido infiltrándose en territorio venezolano de grupos de 20, 30 y hasta 100 personas que los entrenan en Colombia y los meten en la frontera para diezmar la seguridad interna, traficar cocaína y preparar ataques. óigase bien, le abrió los ojos a una vaca. ¿Qué hay de nuevo en esto? Nada. Si sabemos que los mismos narcotraficantes arrancando desde el cartel de los soles es Diosdado y, ma y Maduro. Hasta el día de hoy nadie, pero absolutamente nadie, a lo largo y ancho de toda la frontera, habían oído hablar de los tales Tancol. Pero según el régimen, las personas que han detenido como parte de los Tancol, viven desde hace años en territorio venezolano, tienen casa, familia, incluso uno de ellos posee un hotel en el Nula del estado Apure. Todo pareciera una estrategia para encubrir que sí hay ELN y FARC en territorio venezolano. Esto es delicado, porque ya desafortunadamente ni siquiera quedándose callado, porque antes si opinaban, corrían riesgo, pero ahora si se quedan callados también corren riesgo. Pero antes de seguir con la noticia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. No se les olvide que gracias a ustedes estamos aquí día a día dando la noticia y esta noticia que tiene una trama bastante delicada para la población que de pronto están trabajando honestamente y siguen porque aquí habla de que hay algo hay uno que posee un hotel o sea me imagino que ese debe ser alguien o un opositor de maduro para que lo hablen con tanta propiedad recordemos que un modus operandi de la dictadura es imputar cargos sin haber pruebas a las personas que detienen los funcionarios les mencionan que van, a, van presos por estar relacionados con Tancol, por lo que uno de ellos dijo indignado, tráigame aquí a ese individuo y que me diga en mi cara cuándo he tenido relación con él, otro murmuró en el momento en que era detenido, yo nada tengo que ver con TACOL, ni siquiera sé dónde venden eso, o sea porque para la gente esta nueva organización entre comillas es nueva. Ellos nunca habían escuchado hablar de eso, pero como esto es un grupo creado por Nicolás Maduro, porque es la forma de tapar que existe la guerrilla, que vive la FARC, que vive el ELN en, en territorio venezolano y crean un falso positivo que es creando organizaciones donde no las hay. Con personas que ni siquiera tiene idea cómo le pasa a este par de señores que dicen lo para él, porque él piensa que Tancol es una persona y otro piensa que Tancol es como, como una comida. Siendo coherente, es algo que demuestra que es un invento la existencia de Tancol. Es que si tomamos en cuenta que la explicación de Maduro habla de personas organizadas que llegan desde Colombia e ingresan a la frontera. Entonces, ¿cómo se explica la detención de Edgar Vanegas con cédula venezolana? 14.707.023 Edgar García Contreras, 9.369.083 Carlos Silva, 20.898.552 y Henry Sánchez Moreno con cédula 10.000 179,387 de Venezuela. O sea, ¿cómo explica eso? Es, es, es algo que nos gustaría ser más claros. Les han imputado terrorismo y asociación para delinquir. No solo son ellos, son muchos a quienes la IGIN ha detenido entre productores y ganaderos de la zona limítrofe entre Apure y Táchera. La pregunta del millón. ¿Cómo se va a formar un grupo armado? óigase bien, porque para armar un grupo de esos se necesita una estrategia muy brava. Pero la pregunta del millón es ¿Cómo se va a formar un grupo cuando hay vigilancia del ELN que vive en Venezuela, de la FARC que vive en Venezuela, o la segunda marquetalia de Santriz y Márquez, o décimo frente de Gentil Duarte, o que también están las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de liberación o fuerzas patrióticas de liberación nacional FBL y FPLN en todos los rincones del territorio venezolano en la frontera con toda esa mano bandidos ustedes creen que van a dejar meter otros bandidos que no van a acabar con ellos eso no le cabe sino en la mente maquiavélica de Nicolás Maduro que no tiene otra presentación un militar en condición de anonimato confesó que están conscientes que no existe ese grupo Tancor, ellos están conscientes pero la orden viene de arriba para que detengamos a personas que tienen relaciones con la FARC del décimo frente que han dado refugio a los guerrillos, incluso alimentos oiga, cuando ellos hablan de atacar a la FARC no están hablando de la FARC como estructura tal, sino del décimo frente, el de Gentil Duarte, que es el que les ha dado rasquiña, el que les ha dado mella, el que les ha dado problemas. Ahora otra parte que le nace al cojo, ahora otra pata que le nace al cojo, ¿por qué no detienen directamente a los guerrilleros? Que muchas veces obligan a los productores o dueños de las fincas a darles alimentos, a refugiarlos en sus fincas, incluso los chantajean y los extorsionan. La pregunta es un poquito difícil porque el oficial no muy convencido responde, usted tiene razón, pero por algún lado hay que empezar y es detener a quienes auxilian a la guerrilla, al insistirle en que si usted no le obedece a la guerrilla cuando llega a las fincas, a las casas o a los negocios de los habitantes de la frontera es sinónimo de muerte. Entonces están en, un, en una encrucijada. Porque si bien aquí Nicolás con su cúpula militar. Está pretendiendo coger inocentes. Porque le están dando cabida, vivienda o comida. A los tales bandidos que llegaron. Pero si ellos, si los que están acá. Los propietarios y esos. No les dan. Lo que ellos están pidiendo es sinónimo de muerte. Entonces si les dan. Los coge el régimen de Nicolás. Y si no, los matan. Los bandidos, entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Yo lo sé, dice el oficial, yo lo sé, pero en la Fuerza Armada estamos conscientes que alguien debe pagar por los soldados muertos en apure. O sea, llámense culpables o llámense inocentes, alguien tiene que pagar. Suena como. Triste esa situación, ¿cierto? Luego de varias detenciones de maneras arbitrarias y sin derecho a una defensa la violación al debido proceso y a ser juzgado, juzgados por los jueces naturales, se evidencia cuando los detenidos no son presentados en los tribunales de Apure. óigase bien, no los presentan en los tribunales de Apure, sino son llevados directamente a los tri tribunales de San Cristóbal, Estado Táchira, que declinan la competencia y los trasladas de una vez a Caracas. Así será de irregular el hecho que los presentan en Caracas sin que ningún tribunal esté conociendo algún caso similar. Miremos la casualidad, la misma jueza tercera del terrorismo a petición de la Fiscalía 83 Nacional del Ministerio Público los imputó por delitos de terrorismo y asociación para delinquir quedando privados de la libertad. La juez Garrido Traspalacios Palacios es la misma que determinó la privatidad de libertad contra el activista de fundarredes Javier Tarazona Ustedes se acuerdan de eso, cierto? Arbitrario además Las detenciones de los señalados son supuestamente por formar parte de Tancol Esto ha causado alarma en las asociaciones de ganaderos y productores agropecuarios A lo que temen sea una cacería de ganaderos y hacendados de la zona A quienes pretenden involucrar en estos hechos con el grupo que conformó Maduro Porque no es más, es un grupo que formó Maduro ¿Cómo ve esa otra babosada de Maduro? Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.